Hola, hola, buenas a aquí somos comentando un día a esa taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer, nuestra campaña en los caballeros de Caledor Estamos ya enfocando la recta final Tenemos nueve turnos por delante para defender nuestras tres ciudades ritual Que son Kemri, Numas y nuestra capital, Casada. Tenemos el ejército de Inrik, al Sur que vamos a hacerle cruzar esta zona de aquí no, no va a poder cruzar Pues habrá que ver cómo lo hacemos Bueno, vamos a tratar de pasar por encima de esto Y llegar hacia el otro lado Además Nos organizamos por aquí, tenemos 1 dos Tres ejércitos, cuatro ejércitos escaven Que vienen a por nosotros, tanto a la pirámide negra Como a Vagar, así que Vamos a ponernos a reclutar Lo máximo posible ¿Qué podemos sacar aquí? Vamos a sacar aquí arcos, que no tenemos arcos Vale Dos <ríe> de arcos está bien porque este ejército está ya full. Perfecto. ¿Y este ejército qué tal va? Mm, vale, tenemos que ir movilizándonos hacia... Kenry? ¿En Kenry podemos reclutar cosas? Sí, vale, vale, vale, está bien. Vale, nos movilizamos hacia Kenry. Lo necesitamos. Vale, perfecto. Ok, pues ese turno se nos va a quedar así. Vamos a ahorrar ahora, a ser posible, 2.000... O 1.500 oros para poder meter este de aquí. Bueno, no sé si este o este. Por la propia armadura que está muy bien. Y además los ataques flamígeros que esto ya es la releche. Vale. Ah, no. Tras 19 turnos. Pues no podemos hacer ninguno. Pero ninguno. Vale, pues nada. Nos vamos a enfrentar a pelo a todo esto. Ok, tenemos una tecnología que investigar. Velocidad Rango del héroe, reclutado Munición Y alcance nueve turnos Es que ahora mismo es todo estúpido Porque literalmente no llega ninguna de las mejoras Armas a dos manos Vale, esta sí, esta sí, esta sí Y estas son dos turnos, el ejército que tenemos Maestros de la espada Va a ser brutal, ok Nos quedamos con eso, ahora bien Diplomacia. Vamos a ver si podemos sacar diplomacia. Uh, aquí no queremos ver nada, chicos. Caballeros de Leones. ¿No nos van a ayudar contra las ratas? Añadir oferta. Eh, unirse a la guerra contra. Efectivamente, no nos van a ayudar. Vale. Y esto va a pasar con absolutamente todas y cada una. La <coughs> muerte. Sí, va a pasar exactamente. Pacto de no agresión. No, pues aquí no. Vale, vamos a firmar pacto de no agresión. Vale, me gusta. Y por lo menos con eso que nos quedamos. Vale, pues nos enfrentamos solos a esta gente. Con eso vamos para adelante. ¿Quién se ha quedado por movilizar? Inri Vale. A ver. Ahora. Vamos a movilizarnos. Vamos a tratar de cruzar. Bueno, y si nos acercamos simplemente. Oh, lo, lo, lo, lo, lo. No sé por qué ha hecho ese vaivén. si le he dicho vete para acá. Ah, porque iría a pegar toda la vuelta por aquí. Abajo. Buf. Vale. Oh, ok, lo entiendo, pero no lo comprendo. Básicamente no se quiere pregar contra todo esto Que también lo entiendo No sé cómo estaría Porque además tienen la torre dorada <coughs> un guarnición de nivel 3 Con guarniciones adicionales, etc Vale, <coughs> finalizamos turno Veremos qué podemos hacer con Emberic Si podemos hacer que pase perfecto Si no, lástima, se intentó <coughs> Vale Después de esto Exotal Ritual de liberación... Va a llegar más tarde que el nuestro. Uf, teotiquia. Van a venir a buscarnos, ¿eh? Nos van a querer pegar. Es que me, me dan igual ya estas tierras del sur. Ya es... <coughs> Literalmente para nosotros es relleno de... Ok, lo tenemos aquí por... Porque se dio el caso. Porque veníamos... Asediando o veníamos Invadiendo hacia el sur para llegar hacia el ritual Y ya está, nos quedamos estas ciudades Pero a nosotros no las queremos quitar de encima ¿Pero por qué me haces esto? Si estamos en en, en... en paz No entiendo lo de los saqueadores ¡Ojo! Vale De verdad no entiendo lo de los saqueadores Ok, ahora que estamos aquí Vale Se ha movilizado uno de los ejércitos No sé por qué... Pero creo que vamos a entrar aquí a piñón eh, Simulando, deberíamos pasar bastante por encima, ¿no? Con todos los dragones que tenemos Victoria pérrica, medias Vale, no, simulamos y pasamos para adelante Vale, no hemos perdido ningún batallón Perfecto Tomar y ocupar Inric, liderazgo contra pieles verdes Vale, víbor azul Destruidos, destruidos Vale, no podemos continuar avanzando No, pero bueno Vale, vamos a reparar esto Uh, uh 10.000 Cuánta pasta nos ha dado ese combate La verdad es que ni lo he visto Pero ha tenido que ser un pastizal Ahora bien en casa. Vale, Antoch. Vamos a mejorar esto en cuatro turnos. No llegamos. Vamos a crear aquí un nuevo ejército. Reclutamos un nuevo señor. Mantenimiento. No muestra sentimientos. Y princesas. Gran precisión. Predispuesto. Mantenimiento. Arqueros. Guardia del Mar del Ocer. Y este... Eh, eh, eh, eh. Nuestros sombríos, hermanas de Abelor, lanzavirotes... Mm, me gusta más la princesa. Sí, teniendo en cuenta que va a ser en una en una ciudad y va a estar guarnecida. Tiramos por por la princesa y ya está. Vale, vamos a ponerle un par de lanzavirotes y ahora vamos a tirar arcos. Uno, dos, tres arcos. Vale, un par de dragones a lo mejor O un par de... Un fénix solo Vale, vamos a meter un dragón estelar Vale, ok Nos plantamos en negativo Era algo que ya íbamos a saber O que más o menos Intuíamos Uy, la pirámide negra ¿Podemos construir alguna otra cosa más? No, que nos sirva Vale, este ejército lo guarnecemos aquí en Kemri y vamos a ver qué podemos reclutar desde aquí. Uh, vale, guardia del mar de Lothern, caballería. Es que caballería es un poquito useless. Vale, vamos a sacar la guardia del mar de Lothern. La normal. Vale, sí, vamos a sacar la normal. Vale, otro. Y una cuarta. Vale, perfecto. Lord of eh, ¿Podemos hacer que esta gente sea aliados nuestros? En serio, o sea, sería un puntazo antes de entrar en batalla. Caza muerte. Poco amistosa. Añade falta de exigencia. My alianza va. So <coughs> Vamos a meter dinerito aquí. Eh, eh, eh, eh. Ofrecer pago. Siempre ayudará. No, vale. Podemos gastar influencia. Probablemente no nos valga de nada, pero... Vamos a probar. Caza-muerte, vale. Mejorar relaciones. Y, y aún así, y aún así. Venga, dámelo. Caza-muerte, vale. Uf, no. No, no, no, no. Eh... Pagos. No, y es que con esto tampoco... O sea, seguimos igual. Literal de todo mi dinero. No, por... nah, no, no, no se lo quedan. Es que lo que no quiero es que se unan a la batalla. Si yo ahora hago aquí Literalmente no quiero que se unan. Vale. ¿Qué ejército es más susceptible que lo reventemos? Uy, esto tiene veneno. ¿eh? No sé si este ejército es tan fuerte Como para enfrentarse a esto puedo... Tengo mis dudas Tengo mis dudas Tengo mis dudas is, is uf, uf, uf, uf, uf, uf. Vale, vamos a subir a esta mujer <coughs> Defensa cuerpo a cuerpo Vale, vamos a meterle poder ahí en las flechas Listo, suficiente eh, eh, eh. Vale, sí, ahí ya lo hemos hecho viajar Vale, vale, vale vale. Pues nada, vamos a tirarnos al el cuello de esta gente Vamos a coger primero un combate batir? más o menos sencillo Aquí pues 15, pero tenemos un montón de dragones El arco, o sea, los carros <coughs> Dios, es que las alimañas con la barda son bastante potentes Vale, acechantes nocturnos, eso da mucho, mucho, mucho por culo. Vale, son más o menos todos los ejércitos estándar, lo que me preocupa también es esto, que esto es un héroe de nivel 40. Vale. Ok, vamos a ser listos, vamos a pasar turno, porque pasado el turno tenemos la tecnología ya de los maestros de la espada. No, es que son maestros de la espada... Leones blancos, guardia del fénix y príncipes dragón. Vale, o sea, aumenta un montón, un 5% de fuerza de arma es mucho. Vamos a pasar el turno, aguantamos tal y como estamos. Y vemos cómo se queda la cosa. Vale, ok, vamos a hacer eso. Finalizamos y, y vemos qué tal. Además, estos son, quieras que no, son turnos que estamos ganando a la hora de completar el ritual. <ríe> si van pasando los turnos y somos capaces de aguantar el, el tirón... Perfecto, es eso Defensa férrea de los sitios que tenemos que defender Y se acabó Ahora <ríe> hay que ver Imrik como de rápido Viaja para llegar aquí a esta zona norte Vale, nagaron. Es que es eso Ahora, los turnos finales Las facciones son tan, tan, tan, tan grandes Y tienen tanto Tanto que hacer Que, o sea, ya, yo solo Ya me tomo bastante tiempo de los turnos o sea, que la IA simulando... Pff, más de lo mismo. Además, facciones grandes... ¡Ojo! Caballeros de Puf. Vale, pues vamos a entrar, pero... Ok, facción destruida. ¡Ojo! Vale. Nos han venido aquí a asediar. Me río yo de esta gente con... Todo lo que tenemos Librar batalla No vamos a tener problema ninguno O no deberíamos tener problema ninguno Poniéndonos bien en los muros Usando bien los dragones Usando bien... What? What? ¿Cómo que no tenemos muro? ¿Aquí qué ha pasado? Bueno, pues nada Oye, sin muro, campo abierto a disfrutar. Porque literalmente no tenemos otra cosa que poder hacer. Vale, pues nada. Eh, fuego de dragón. Así vamos a resumir esto: fuego de dragón. Vamos a tratar de liberarnos de bastante proyectil de a distancia. Y luego, el, bueno, el resto. Nuestro grueso, digamos, de, de ejército, nuestra línea, debería ser capaz de aguantar con esto más los refuerzos. Yo confío en que el, con la cantidad de fuego dragón que tengamos Seamos capaces de romper Todo lo que tienen ellos Desviaremos una por las catapultas, etc Vale Vale, vamos a hacer un grupito de dragones aquí Para correr a por las catapultas Luego vamos a hacer otro grupo de dragones aquí Para flanquear por el otro costado Luego Tres dragones aquí en la zona centro Vale y ahora lo de siempre. Anchos. Además, vamos a estar así formando en arco. No tanto. Vale. Epa. Vale eh. Vale Así, ok, este es otro grupo Ahora, una de arqueros aquí Otra de arqueros aquí Otra de arqueros aquí Vale, y esto va a ser Como nuestro, primero, nuestro primer grupo De choque, ¿no? Vale, tenemos aquí esta gente y ahora vamos a meter Esto esto, Vale, vamos a meter esta gente Grupo 4 y añadimos estos dos Y vamos a meter este Aquí detrás Para dar un poquito de apoyo, creo yo Y este lo dirigiremos Donde más o menos nos caiga Ahora bien, vale, vamos a acabar de cerrar líneas Aquí con los arqueros, grupo 5 Añadimos a esta gente aquí dentro Vale, este es el que me cierra línea Y estos dos Los vamos a meter aquí y literalmente vamos a hacerlos correr. A ver si podemos sacarlos hacia adelante. Y, y... Y correr hacia ellos. Vale, el grupo 3 más para adelante. Aquí. Iniciamos batalla. Grupo 1, aquí. Los dos, aquí. Vale, el grupo 2, aquí. Grupo 3, avanzamos. U... Uh, grupo 7, eh, disparamos y nos vamos. วาลีตัวกี้วาลีกี้ Tyrannoc Chariots We are way วานิวานิวานิวานิโอปาโอปาโอปาโอปาโอปา los venenos estos, tú Vale, caer encima, caer encima de eso Eso es Vale, vamos a dar aquí vueltecitas Eso es Vale, vale, grupo 5 Disparamos ya a lo que sea A lo que se mueva Vale, vamos a caer ya dentro de poco Sobre ellos Vamos a ganar aquí un poco de terreno, eso es en 20 segundos tenemos el siguiente chorreo de balas Bueno, la, la siguiente lluvia de, de fuego Vale, vale, vale, vale, vale Hay que colapsar ya, hay que colapsar ya Vosotros aquí, vosotros aquí Vosotros aquí, vosotros vale, aquí Vale, aquí tenemos mucho apoyo de fuego Vale, eso es Grupo 3, cae de aquí, Ven. ¿Podemos o no podemos? No podemos, vale Esto hace falta que caiga aquí Nuestro señor no tiene habilidad ninguna Vale, aquí Un poco de apoyo Vale, vale, vale, la clave son nuestros dragones La clave son nuestros dragones La clave son nuestros dragones Vale, eso es, eso es, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a traer Nuestros dragones para acá, ya Vale, ok, recuperamos Recuperamos gente, sí Cuidado aquí Vale Ok, vosotros volver aquí Venga. Vale. Vale, vale, está bien, está bien, está bien. ¿A quién, ¿A quién hemos recuperado? Venga, pues volver al combate. Eso es, eso es, eso es, eso es. Muy bien, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¡Wow! Mira, los dragones están haciendo una escabecina brutal. Hemos perdido un montón de.. De unidades, pero bueno, han hecho su trabajo y estoy contento con eso. Perfecto, perfecto. Victoria victoria venga, esos monjes de plaga tienen que morir vale vale, vale, venga volando Es que una buena llamada es crucial. Eso. Vale, vosotros dos, continuad ahí. Eh, tú, tú. Ven a chocar aquí. Ven a chocar aquí, dije. Vale, eso es. Tú, vete a chocar para acá. También, eso es. Bueno, que va. Lo de los, los dragones es fantástico. Pero, fantástico. ¿Dónde está la caballería? Vale, vamos a... ¡Oh! Uh, hemos perdido... Ah, digo, hemos perdido los carros. ¿En qué momento? Vale, vale, vale. No, no, no, no. No se perdió. Y esto es buenísimo. Eh, os movéis. Ah, Venga, esos dragones ahí activos. Nah, no se va a llegar. Pues es una lástima. <coughs> uh. Eh, Aquí están disparándole. Vale, no, no, vámonos para allá. Y listo. A vale, ver, no tan rápido. Llegamos. No, ninguno de esos tiene. ¡Upa! La cámara. Vale, sí podemos, perfecto. Si no, pues mira. Vale, eh, ¿alguno de estos tiene llamarada? Oh, hombre, que sí tenemos llamarada Vale eh, Las caídas esas de la cámara son horrorosas Vale, nada, con esto ya finiquitamos la jugada Maravilloso Maravilloso ¡Oh! Mira los arqueros Nah, y con que derrotemos eso... Venga, que queda uno. Hijos míos. Perfecto. Vale, vale, vale. Fantástico. Finalizamos y nos hemos limpiado ya uno de los ejércitos de SCAVEN sin... Bueno, a ver. Obvio hemos sufrido, ¿no? La línea de, de defensa ha sufrido bastante. Pero bueno, los dragones han hecho su trabajo y han reventado todo lo posible. 700 pérdidas, ¿eh? Nos hemos bajado a su héroe, todos los monjes de plaga... Las garrapulta, Las, las ratas ogro... Están muy bien, muy, muy, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, victoria pírrica. ¿Cuánto de botín? 5.000. Es que con esto sacamos otro ejército completo. Vale, vamos a restaurar, vamos a aprovechar, vamos a ser listos. Vamos a restaurar bajas. Restablecer bajas. Vale, ahora viene... A por nosotros... Blue, vale, fuera del asentamiento con un ejército igual, igual, igual, igual de. Sí, ¿no? La composición es prácticamente la misma. Vale, sí, bueno, más o menos. Ok, vale, pues vamos a librar la batalla. La estrategia al fin y al cabo es la misma. El mapa es idéntico o debería ser idéntico con ese cuello de botella. Vale, mapa táctico. El mapa táctico es con el tabulador, ¿cierto? Pero bueno, es un mapa táctico también, ¿eh? hay que saber jugarlo. Vale, y está muy bien. Dejamos ese pasillo así en la zona izquierda para que con, con nuestras caballerías se, seamos capaces de movilizarnos. Vale, vamos a optar por estar más en línea. Aquí, así. Y aguantar más el choque, yo creo que a nivel frontal. Hasta aquí, uno, dos, y 1, 2 y 3. Vale, y esto en vez del 1, el 5. Perfecto, le dejamos. ¡No! El 5 y lo dejamos fijado. Vale, ok. Misma estrategia. Un par de dragones por aquí. Vale. Tres dragones por acá. Vale, que absorben un poquito fuego de proyectil y... Dos. Toman vale, ahora bien, estos y estos. Aquí en el grupo 4. Para abrir un poquito de fuego y luego eh, venirse hacia atrás. Vale, vamos a retrasar un poquito la línea. Porque vamos a poner... Dos... Y dos, así, eso es. Vale, y vamos. O sea, además de retrasar la línea un poco, vamos a abrirla. Que eso es importante teniendo en cuenta la garrapulta. Vale, ahora bien, el 5, así, tal y como estamos. Un poquito más hacia la izquierda. Oh, vale, se quedó fijada la formación de antes. Vale, ahora. Fijamos, perfecto. Ahora esto lo fijamos también. Y nuestro señor ahí en medio. Vale, de acuerdo. Vamos a apurar un poco más. No nos deja... Pues nada. Vale, grupo 2 aquí, grupo 3 aquí. Vale, grupo 2, una primera llamada. Cada uno a una unidad distinta. Vosotros aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y tú a... Quédame Vale, vosotros Llamarás por aquí Vale, si eso está allá Nos movemos, vosotros atacad a alguien con sentido Vale, aquí, sí. me gusta Vale, Grupo 6, aquí también, todos abriendo fuego, vale Ya, ¿tirasteis el fuego? ¿No habéis tirado fuego de Aragón aún? Madre mía, esto tiene delito Vale, Grupo 2, nos movemos Vosotros aquí, vosotros aquí, aquí Vale, vale Vale, Nuestro héroe en medio, venga, venga, caemos ahí, Eso está bien. Uh. Vale. Oh, llamarada, que no haya miedo ahí a tirar una buena llamarada y ya está. Exacto, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Vale, ok, necesitamos fuego aquí, pero intenso. Vale, vamos a coger también este grupo que dispara aquí. Eso es, vale. Recuperamos gente, sí, pues vale, aquí. Ok, dragones, grupo 3, ¿dónde están? Vale, ahí repartiendo lo suyo, me gusta. Eso lo vamos a estar ya por ahí. Una llamada aquí... Vosotros que estáis volando, venga, que canséis Tú aquí, tú aquí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Esto es estupendo. Vale, los arqueros, aquí. A perseguir esto, vosotros aquí. Tú aquí, venga, venga, venga, venga, venga. ¿Tienes la llamada por lanzar, hijo mío? ¡Venga ahí! escupe fuego nice y nos hemos vuelto a defender genial me encanta esto vale, vale, maravilloso maravilloso, maravilloso vale, aquí aquí, eso es este dragón nos lo vamos a traer para acá. No sé si vamos a llegar, pero bueno. ¡Opa! Tío, está pegando unos saltos hoy la cámara brutales, ¿eh? No entiendo nada. Vale. Una llamada extra. Venga y que no te las cobran, hijo mío. Vale, nada, ahí ya lo tenemos, ¿no? De cara a vosotros, aquí pues llegaron los que llegaron. Sí, nada, y ya mucha gente huyendo del mapa. Vale, bueno, perfecto, eh. Perfecto, perfecto. La resistencia de vagar está siendo brutal. Vale, nada, nada. Pues oye, cerramos el mapa. Finalizar batalla, listo. Sí, sí, sí. Dos, ej dos ejércitos hemos parado en vagar. Gracias a nuestra dragonada. O sea, brutal. Brutal, me encanta Además, no nos han hecho bajas, tío 60 pérdidas, 36 pérdidas En un ejército de, o sea De apenas Apenas 400, eh Y hemos tenido 90, bueno, en proporciones Está bien, o sea, son bajas, ¿no? Pero, joder, compara, ¿sabes? Vale, y ahora, es que en el turno en el que salimos nosotros Tenemos un pastizal Venga, 4000 más Reabastecer unidades, también Ellos tienen los ejércitos hechos polvo. Vale, que ahora tenemos eso investigado. Vale, la torre dorada. Imric, activa el movimiento en campaña porque nos tenemos que ir a casa. En casa, podemos construir algo. Tenemos 11.000. Es que no quiero ni construir. Vale, en vagar. Vamos a poner aquí la torre. Para acabar de defendernos, ya sí, total. Vale, vamos a subir a este hombre de nivel Hasta el arco Jefe de milicias Vale, vamos a meter esto Que es ataque cuerpo a cuerpo A todo el, el, lo que es el muro Tiene las de los cielos Vale, esto es genial Con razón mete tanto Vale Vale, vamos a atacar aquí Y esto lo vamos a simular Sí Pasamos por encima, cosa mala Vale 6% de unidades reabastecidas un ejército menos... ¿Podemos limpiar este segundo ejército? Oh, la fiesta va a estar aquí en el asedio de Kemery. Oh, los Skabans también nos están asediando. Vale, ok, investigar tecnologías. Vamos a investigar más tecnologías. Vamos a meter esta de los... No, los paradis, ¿no? Tambores militares. Bueno, sí, por velocidad, pero son ya, digo, siete turnos... Bueno, vamos a meter esta que son 2.000. Está bien, veremos a ver qué podemos meter aparte de eso. Pero bueno, nos quedan 7 turnos nada más. Así que... Ok, vamos a, acabar, vamos a acabar de reclutar aquí. Vamos a hacerle un buen ejército. Uh, vamos a poner un par de príncipes. Dragón, vale, me gusta. Vamos a añadir un poquito de muro aquí. Tres, vale, he hecho un cuarto muro. Y este ejército ya está sobradamente bien. Vale, vamos a acabar de entrar aquí a Peñón. Limpiamos este, este ejército Es que no hay, no tiene nada que hacer Con los dragones nos reventamos esto Muere la gente que tiene que morir porque van a pie Ya está Vale Me lo quedo Y me he limpiado dos ejércitos Con una mana de dragones Jefe de milicias Y es que mira lo que nos pone ahora Más ocho de defensa es imparable ya. Vale, volvemos a casa. Vale, restablecemos unidades. Aquí podemos reclutar. Ah, no, porque estamos en movimiento. Vale. Y se nos queda, se nos queda. Una tesidura brutal. Brutal. Vale, vamos a meter... Mira, vamos a mojar Numas. No y ahora tenemos, para defendernos en el próximo capítulo, tenemos aquí la batalla de Kenry contra este ejército. Con este... Esta, está, esta va a estar más complicada Ok, tenemos buen muro y tal, buena guarnición Pero a ver cómo aguantamos eh. Y esta Esta va a ser Tenemos todos los señores de la espada Con la guarnición De la pirámide negra Fua. De hecho, vamos a hacer así uh, ¿Podemos solicitar apoyo? Obvio que no, vale Mierda los enanos Vamos a ir primero por estas, para coger confianza en el próximo capítulo. Vale, se nos va a quedar así. Esto lo vamos a dejar aquí, hasta el próximo capítulo. Y con esto nos despedimos. Así que ya sabéis, recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que vamos a comentar un poquito de todo en general. También, seguidnos en Twitch, que lo tenemos un poco para el canal, pero...